Hola cacarotos, les traigo la parte 4 Pobiano recién la Hoy se venía que empezar las clases Pero no me dejaron porque no me dejaron Sí, sí, ajá Sí, ajá, ajá Ah, si entienden, no entienden no mis videos de paviando, y no los miren listo, no me comento porque hay días ni nada de eso, eso lo iba a hacer y me salta a mis hijos. Me sí, tígero. ¡Es! Uh -huh. ¡Ay! no uh -huh. oh, control Better try a new trick, cause that one's getting old. Uh. Uh. You okay? I've been better. Ah, <laughs> see. <laughs> <laughs> No me das no me das yo, me das no me Is... Right, ...N disappointment Sorry, Leon. <laughs> Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. good care of it Ada gotta go if i were you i'd get off this island too ah, She really pushed it okay? Here Catch Better get a move on See you around Layla look. Muy cute. Sí, español, tío. Qué ridículo. Dijo que la isla va a explotar arriba. ¿Pueden creerlo, miren cómo flotó ahí. La isla va a explotar en tres segundos. sí? ¡Vamos, vamos, no, no, no, ¡Muere el cerebro! ¡Abriga! ¡Sigue encerrada! muy confundista. Bueno, vamos a que que ir para acá, no puede ser. ¿Qué pasó? Se me agulla. Se me agulla el juego. No puede ser. Me voy el juego <ríe> Adiós